El cuerpo de nuestras desaparecidas es despunte y amenaza. Retornan la palabra, compañera, reclama la furia. El cuerpo de nuestras desaparecidas nos arma en territorio, enardecidas y a contrapatria el cuerpo de Después al canal! Sí, compañera querida, triste y rabiosa es la vida. Sin ti, sí, compañera querida, triste y rabiosa es la vida. te creo, te